En Hoy me gustaría que me dijerais cuál es la cosa más bonita que os ha pasado en la vida, la que sea, material, no material, espiritual, emocional, familiar... Lo que sea, coño, aquí en comentarios. Hoy quiero decir una intro eh, guapa para el vídeo, pero ¿sabéis qué pasa? Que me he quedado dormido, que estoy acatarrado y que me está esperando la San Juan abajo ya. ¡Ah, coño! Y que cumplo 36 años, así que nos vamos a casa de mi padre. Con lo que no me da tiempo de hacer ni intros ni nada. Así que cuando haga clasca, ya estaremos dentro del coche con la San Juana yendo hacia casa de mi padre a celebrar el cumpleaños. Eh, dice que ya me ha recogido la San Juana. ¡Vamos para acá en San Juan, Fader! Ya lo, ya lo conocen, pero hoy vais a ver a, a, a Valentí San Juan Señor, a Lurenz, a María Rosa, a Fermín, a su mujer, a toda la familia. A todos. ¿Vamos para allá? Vamos para allá. Vamos para allá. Venga. ¡Va, María Rosa! Pero enciéndeme la lumbre, enciéndeme la lumbre un poco Ay, Come, on, baby, no, de... Come on baby, light my fire no, de... Come on baby, light my fire no, Come on no, baby, light my fire esto no es... Oh, <x2> eh? Mercedes un momento, Hostia, un Yo un momento. que me pensaba que llevabas la llama dentro no, no, Ay, tanta llama, esto no llama a nadie Ay. Mira, Llorens, saluda a la cámara Llorens, saluda Ah, no, es que le busca la policía eh, María Rosa, saluda a la cámara es que Llorens no quiere aparecer porque sabe que las autoridades le persiguen. Vale, ¿cuál? Venga, pero solo hay uno. Pero que alguien me ponga las manos. Hágale. Un algo. Hágale de uno nomás. Dicho que creme un mickey mi. ¿Cuál fará? Dos virus que creme en los y Que se ha No, no, Es tan fácil No, cuál. Son que creme un años y no somos capaces de encender. Venga, va. Tres, dos, tres. ¡Venga! Come baby, like my fire. Bueno, pero coño, y ni un aplauso, ¿habéis dado? Sí. ¡Eh, ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, merci, jefa. Chacla. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Va, un brindis! ¡Venga! ¡Venga, ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! si no aquí yo! ¡Aquí no hay nada! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un ¡Un momento! ¡Que corra el oh. alcohol! ¡Que no nos falte de nada! <risa> ¡Litros <risa> de alcohol! <risa> Corren por mis venas ¿Habéis visto qué, qué voz de resueñor Que tiene aquí este hombre? De un resfriado no, no, no, no. ¿Qué es Lorenz? ¿Qué? Coño, es el micro esto Que parece una rata muerta Pero es el micrófono el rodillo de pintar Y ah, sin micro no se escucha para nada Ah, bueno, vamos ¡Uepa! Fé la maní, Mira, al suelo ya Ya estás Venga Coño, ¿qué, me, ¿qué te estás haciendo youtuber, María Rosa? También yo, yo, yo. O Instagramer? Un YouTube Vamos Por ver. Vamos a por oh, Vamos 63. 63. <tose> <collons, llibrens, tose> no a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, mira, tú Mira unas cosas aquí. Bueno, porque Son las fotos. Ah, vale, vale, a tirar a bomba. Mira, ya está. Ahora, ahora. Ahora, Ahora, ¡Ah, no! Vale, has visto bueno? Hostia, espera como enseñe la cámara. ¡Es ¡Es todos los de TV2 <risa> los de TV3 de Solzona que vigilen por el canal Plus y a aquellos que van de contrabando que vigilen por internet. <risa> Solucionado, solventado, medio arreglado y. y. y hecho. hecho, ¿Y hecho? Con, hostia, es que yo normalmente ya me emborracho hablando, pero cuando voy constipado, cuando voy enfermo, ya no sé qué digo tú. Estás hecho una mierda, eh, tío. Joder, qué cumpleaños. Ay, coño, ahora enseñaremos los regalos, ¿no? Ah, sí. Hagamos claro. una cosa, déjame dormir cinco minutos. Venga, no cinco minutos. Para que me recupere y vuelva a mí. Es que ahora he hecho una siesta de cinco minutos que, uff, estoy sudado como una perra pero para pa recuperarme un poco pero me ha hecho unos regalos muy bonitos mira yo la quiero mucho si me regalarais estas cosas también os querríamos Hay un ticket para cambiarlo Entonces iréis vosotros a cambiarlo Elegiréis vosotros y me lo traeréis a casa Estoy bajo estos días Claro, coño, he hecho la Pilgrim He hecho eh, Colombia He compaginado esto con curro Ahora llevo un catarro de tres pares de cojones Y vienen los diez Ironmans Y estos no. 15 días que quedan ¿Tú crees que tengo ganas de, de ajetrearme mucho? Yo creo que te mereces descanso solito Y aquí que hagan lo que tengan que hacer Todo el mundo, más ver, no faltaría verdad, hombre, hostia, sí, eh. A mí hombre. me dijeron esto del canal es colaborativo. Coño, pero el vídeo cada día lo subo yo. Claro. No veo yo que veáis. Me... Ah, por cierto, La San Juana ha subido nuevos vídeos distintos con nuevas secciones en el canal youtubens.com barra Merced San Juan. Todo queda en casa. Ahí, ahí. Venga, billetes, billetes, billetes, billetes, billetes. A facturar, a facturar. facturar. Todo el mundo a verlo. Nos, nos dice hoy mi padre. Tío, yo aquí en el jardín, el día que empecéis a ganar dinero los puedo to enterrar todos y guardarlos aquí. Digo, vale, vale, tranquilo. No, de momento no hace falta que empieces a acabar. No, no se ha flipado ni nada hombre no, no. este, ¿sabes? Digo, sí, porque me... sí, el problema que tengo yo es que busco en la cartera y no encuentro nada nunca en el fondo. De... No tiene que haber un billete, tiene que haber... y este no es. porque ya los tienes enterrados claro, y no lo sabes. Claro. Hay gente que es tan ordenada que ordena las cosas y no la sabe dónde las ha guardado. Eso da, eso si sí tú te pones la mano rico. en el bolsillo y ves que no hay de propi more, ¿Significa que lo has enterrado en algún sitio? <risa> y ahora no me acuerdo, es verdad Nos hemos tirado toda la mañana en casa de mi padre cavando A ver si... Digo, y no, no, Mira, no hostia, Por aquí nos hemos encontrado hasta un gato muerto <risa> <risa> Imagínate tú ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Haruki Murakami Es uno de mis escrotos, escrotos no, escritores favoritos Ya me leí uno que el nombre es muy parecido ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Este tío, aparte de ser uno de los mejores escritores orientales, es corredor, ha corrido muchas maratones. Y ese me lo leí y me gustó mucho. Os recomiendo Tokio... y Tokio... no, no, Estoy un poco... Bueno, es normal, ay, es normal. No le pidas más a la neurona ya, ay, hoy. Vale, venga. Os recomiendo Tokyo Blues y After Dark. ¿Tú sí. me ves guapo? Guapísimo. Es bien bien que eres mi hermana, tú, porque... <risa> Esto es amor de hermana, tú. Este me gusta mucho. Hombre, sabéis de qué peli es, ¿eh? Yo no lo digo, pero... Hombre, si no lo saben, aquí hay que reñir, hostia, ¿eh? Hostia, os voy a pegar un cuesco. Hay un cuesco. Un cuesco. <ríe> hostia, os voy a pegar un cuesco. Yo creo cosqui. que es peor un cuesco del San Juan que un cosqui, no, ¿eh? Coño, y además, es peor Mira, hoy vamos en un coche de alquiler pequeñito. Como <ríe> me pegué un cosqui aquí, hay un cuesco aquí. No, no, no. Al palco. Y esta, coño, también sabréis qué peli, ¿no? creo eh? que sí. Hostia, deberíais de saberlo. A ver, que lo digan en los comentarios, eh? Tarantino Stanley Kubrick. Dos de los directores mejores de la historia del cine, tanto en contemporáneo, como en moderno, como en postmoderno. Y me quedo tan honcho. Ole, ole, ole, tú. tipo de cine. Y... No me he enterado de tu nombre. Del tuyo sí, Vincent. No, pero del tuyo no me. Me llamo Mulo. Y hablando, no podrás salvar tu culo. Le bajo en marcha, eh. voy, eh. Venga, ver, a más ver, ver eh. Cuidándome, eh. Cuidado, cuida, porque pues, tú estés tranquila, eh. Sí, tranquila. Venga, hasta luego, hasta luego. Casado hoy día un poco raro, ¿eh? porque muy contento por estar con la familia, con mi hermana, con mi padre, con los amigos de mi padre eh, por celebrar, por cumplir un año más por todas vuestras felicitaciones, por seguir coño, vivo aquí testificando, viviendo, aprendiendo sufriendo Haciendo muchas cosas, pero también un poco triste por lo típico. Es tu cumpleaños y echas de menos a las personas que no están. Cosas que pasan puntualmente. Bueno, liken al video. Si tenéis ganas, que mañana cuelgue un pedazo de filtro de vídeo, con un pedazo de filtro de canción, con un pedazo de filtro de mensaje, con un pedazo de filtro de imágenes, que se titula Siempre Hacia Adelante. Si hay tanto pedazo de filtro de cosas, al final el vídeo será una mierda. Vaya puto catarro que llevo encima, eh.